Hola. Aquí les traigo un nuevo canal de videos tutoriales espero y les guste. Bien, en este video tutorial les daré una introducción a la programación HTML. El origen de HTML se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-Lee, trabajador del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear propuso un nuevo sistema de hipertexto para compartir documentos. ¿Qué es HTML? Definiéndolo de forma sencilla, HTML es lo que se utiliza para crear todas las páginas web de Internet. Más concretamente, HTML es el lenguaje con el que se escriben la mayoría de páginas web. Los diseñadores utilizan el lenguaje HTML para crear sus páginas web, los programas que utilizan los diseñadores generan páginas escritas en HTML y los navegadores que utilizamos los usuarios muestran las páginas web después de leer su contenido HTML. Lenguaje de etiquetas. El proceso de indicar las diferentes partes que componen la información se denomina marcar. Markup en inglés. Cada una de las palabras que se emplean para marcar el inicio y el final de una sección se denominan etiquetas.